interlaus news presenta cómo poner en privado mi facebook completo 2019 hola hoy les voy a enseñar a mantener nuestro perfil de facebook lo más privado posible comencemos para ello vamos a la parte superior derecha donde está el signo de interrogación que dice ayuda rápida, hacemos clic, acá vamos donde dice comprobación rápida de privacidad, hacemos clic, y acá nos aparecen tres ítems, el 1 publicaciones, el 2 perfil, el 3 apps y sitios web, primero vamos a configurar las publicaciones, dice 1 publicaciones, para controlar quién puede ver lo que publicas en la sesión de noticias, y el perfil elige los destinatarios. Puedes cambiar los destinatarios cada vez que publiques. Tu próxima publicación elegir destinatarios. Vamos acá donde dice público, hacemos clic y desplegamos el menú desplegable. Bajamos, vamos a donde dice más, hacemos clic, bajamos un poco más, hacemos clic acá donde dice ver todo. Y acá ya tenemos todas las opciones. Si tildamos público, todo aquel que ingrese a nuestro perfil de Facebook podrá ver nuestras publicaciones. Si tildamos amigos, solo los que están en la lista de nuestros amigos podrán ver las publicaciones. Si tildamos amigos excepto, podrán ver nuestras publicaciones todos los amigos, excepto los que nosotros marquemos para que no vean nuestras publicaciones. Por ejemplo, así. Ahora podrán ver nuestras publicaciones, todos los que están en nuestra lista de amigos, excepto estas cuatro personas que acabo de marcar. Si ponemos guardar cambios, esto se hace efectivo. Después amigos concretos, solo podrá ver nuestras publicaciones aquellos amigos que nosotros agreguemos a esta lista. Solo yo y personalizado. Acá se puede incluir y excluir amigos y listas. Ahora vamos acá y vamos a hacer en siguiente para ir al paso 2. Vamos a perfil. Y acá tenemos correo electrónico, fecha de nacimiento, ciudad de origen, situación sentimental. Y acá podemos marcar cada uno de los ítems si queremos que lo vean. Público, amigos, amigos excepto. Solo yo y personalizado. Vamos a hacer clic en siguiente. Y vamos al paso 3. Apps y sitios web. Acá están las apps y los sitios web que nosotros incorporamos a nuestro perfil de Facebook. Si vamos al menú desplegable en cada una, podemos elegir que lo vean público, amigos, amigos excepto conocidos, solo yo y personalizado vamos a poner finalizar, ahora voy a hacer clic en cerrar, todo esto lo estuve explicando con la página de facebook de mi canal, ahora voy a ir a mi perfil, voy a ir acá donde dice amigos, esperamos a que cargue, voy a ir acá donde dice buscar amigos, voy a hacer clic en lápiz, ahora voy a hacer clic en editar privacidad, acá podemos editar la privacidad, de la lista de amigos, de los seguidos y de los seguidores, simplemente vamos acá, desplegamos las opciones y podemos poner para que lo vean el público, los amigos, amigos excepto conocidos, solo yo y personalizado. Lo mismo en los otros dos ítems. Después ponemos listo y ahora voy a ir al triángulo que está acá hacia abajo configuración, privacidad acá dice configuración y herramientas de privacidad, tu actividad, cómo pueden encontrarte y ponerse en contacto contigo acá dice quién puede ver las publicaciones que vas a partir de ahora si hacemos clic en editar y si hacemos clic acá nos aparecen las mismas opciones que configuramos antes público, amigos, amigos excepto, amigos concretos solo yo y personalizado, lo voy a cerrar, acá dice revisa todas tus publicaciones y los contenidos en los que se te etiquetó, si vamos acá vamos a ver las publicaciones en las que nos etiquetaron, acá dice quieres limitar los destinatarios de las publicaciones que compartiste con los amigos de tus amigos o que hiciste públicas. Limitar el público de publicaciones anteriores. Ahora voy a ir acá donde dice cómo puede encontrarte y ponerse en contacto contigo. Acá dice quién puede enviarte de solicitud de amistad. Vamos a hacer clic acá donde dice editar. Desplegamos el menú y dice todos o amigos de amigos. Lo voy a cerrar y acá dice quién puede ver tu lista de amigos vamos a hacer clic en editar, desplegamos el menú y dice público, amigos, amigos excepto conocidos, solo yo y personalizado, marcamos una de estas opciones lo voy a cerrar, vamos acá donde dice quién puede buscarte con la dirección de correo electrónico que proporcionaste, hacemos clic en editar desplegamos el menú y dice todos, amigos de amigos y amigos. Marcamos una de estas opciones. Lo voy a cerrar. Voy a ir acá donde dice, ¿quién puede buscarte con tu número de teléfono que proporcionaste? Hacemos clic en editar. Desplegamos el menú. Y dice todos, amigos de amigos y amigos. Marcamos una de estas tres opciones. La voy a cerrar. Acá dice quieres que los motores de búsqueda fuera de Facebook, enlacen a tu perfil, hacemos clic en editar. Y acá, si queremos que los motores de búsqueda fuera de Facebook enlacen con nuestro perfil, marcamos esta opción. Si no, la destilamos y hacemos clic en desactivar. Eso es todo amigos, suscríbanse a mi canal, pongan me gusta a mis videos,